A comenzar a realizar eh, la semana próxima eh, por ese motivo el museo va a estar cerrado una semana eh, es una obra, así que la hemos estado pensando y desarrollando eh, desde hace mucho tiempo y consideramos que es una obra que va a repercutir directamente en la vida o en el modo de habitar y de transitar eh, el museo eh, aquí todos saben que eh, Domingo Faustino Sarmiento eh, bueno, eh, digamos en algunas, no sé si todos sabes, pero creo que sí, eh, él hablaba y definía todas las labores y los haceres acá domésticos que se realizaban en la casa eh, como industrias domésticas, así lo definió en, en Recuerdos de Provincia, eh, esos haceres y, y, y tareas domésticas considerados, fueron considerados y repercutieron directamente en la vida eh, de la familia, eh, es decir, eh, como sí, sí es sabido, el textil de doña Paula fue el que durante mucho tiempo fue sustento, fue sustento de la familia y fue lo que permitió que esta, este hogar se desarrollara y así eh, se desarrollaran eh, los hijos de ella, de doña Paula. Puntualmente aquí enseguida los vamos a invitar a que nos acompañen a, a, a cada uno de los patios eh, ahí nosotros hemos, eh, se va a, a comenzar a construir de un modo participativo y totalmente colaborativo con artesanas y artesanos de acá de la provincia, un espacio eh, de interpretación de las industrias domésticas. Eh, ¿Por qué recién decía de que iba a impactar eh, en la vida y en el modo de interactuar del museo con la comunidad o con los visitantes? Porque eso se define como un espacio de, nuevo de visita. Eh, esta obra sí, es una obra muy pequeña, eh, pero sí necesitamos en la primera parte, en la primera etapa, eh, tener cerrado el museo. Y eh, luego, sí la apertura de ese espacio va a eh, ser coincidente, eh, se va a realizar el 15 de junio, en coincide, modo coincidente con una reunión eh, de teleras, de telar criollo, que lo vamos a organizar. Nos trasladamos al departamento Chimbas. Allí los alumnos de la escuela Federico Cantoni realizaron una protesta. ¿Por qué? Porque están cansados de la inseguridad en esta zona, en este colegio, en esta escuela. Los alumnos eh, dijeron que están hartos de la inseguridad en el día de ayer miércoles.